Llegó el momento. Llegó el momento de ella, de la princesita de la radio, de la más mimada de Radio Mix por todo el equipo. Llegó el momento de que ella se exprese, de que hable, que nos cuente de todo un poco, su columna semanal. En Radio Mix estoy hablando de mi compañera, mi colega Delfina pisano Muy buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás un poco seria? Hoy tengo toda una picante, hoy así que tengo que sacar en todos de la moda, porque hoy ven todos picantes de acá. ¿Cómo, ¿Cómo picante? Tengo una picante para tirar. Ay, no te puedo creer. Me agarro. Te agarras de con él cosas porque tengo una picante, picante, picante y cosas me voy a decir. Bueno, esta cosa picante, picante, picante que tenés para decir, ¿va a traer polémica en el barrio? A la policía le va a traer polémica, lo que dijiste vos. ¿Te metés con los de la gorra? Sí. No, pues, no, no, no me meto, pero para decirle algo a los policías por eso a ver, contame, ¿qué pasó Delfina con la policía? yo tengo, ¿viste que yo vivía en un, vivo en un piso de vida. sí, primero si casa tengo, tengo acá, casa, yo tengo la mi abuelo y tengo la mía sí no. y había, viste que estaba la caravana bueno, la caravana de no sé cómo se llame, la o bueno de la lealtad eso, uh -huh. y bueno, terminó todo a las y no me a acostar, me a acostar. Mi loco, subí de la moto a la cara de mi casa. No sé qué hicimos. Llamando, llamando a la policía, mi papá llamó a la policía y la policía le atendió todo, le gato todo y él le dejó lo que hizo fue caminando, La policía ni apareció nada, ¿eh? acá ni apareció. Toda la mañana estuvimos hasta hoy la mañana esperando la policía y apareció mi papá esperando de la mañana, estuvimos de la mañana yo arriba y él abajo, eh, no, no, nada, nada ahí no pasó nada, la policía, si se fue, no, te pasó no, no, no, no la policía es una locura, la policía este verano va a ser, la policía una locura, mejor no llames a no la de la mañana, porque te van a tener, pero no va a venir a tu casa, no, nada, eh. es, un, es un, no son humanos, no, no, no pero fue una realidad que no, no pasaron por casa y sí, hay locos que viene a mi casa, y pasaron a mi casa subiendo la moto al local de mi papá y nadie lo puede y papá llamó policía, todo y no viene a policía nada y me, me llamaron me llamé me me un poco de bronca pero bueno y nada bueno, nada, Aquí. porque en realidad no nos tenemos que conformar, ellos están para cuidarnos, si ustedes sí. Llamaron porque un loco subió la moto a velocidad, la dejó ahí tirada. No sabe si la moto está robada, no sabe si él viene escapando de un delito. Vos llamás a la policía como corresponde y la policía no responde. Es decir, no, te toma pone, los datos pone, y no responde. Sí, me pone los datos todo, yo eh, todos los datos. Ya, hasta, y usted, y todo, y los datos todo, el, el, el local también. Y no pues bien no, ¿eh? A pareció, no se nadie, nadie, eh. nadie, Y la nadie, moto nadie. quedó ahí, Delfi. Quedó, quedó ahí la moto, quedó en mi casa. dice que yo tengo, tengo, mi, tengo mi auto. Sí. El grande. Ahí sí. quedó ante el auto y en un árbol. No, a mí es una locura. Y escúchame, ¿y después ¿Qué? alguien fue a buscar la moto? A las... Yo me acosté como a las dos horas. Me, acost, me, me acosté, me dormí porque tenía mucho sueño. Y le digo a mi papá, buscó, mi mamá se levanta, porque sí, mi mamá que está como media media así. Claro. Se de de levanta a ocho y media de la mañana a tomar de medios y la moto ya no estaba. ¿Y habrá venido la policía a llevársela No sé. No sé, yo no sé, yo no lo vi. Yo estaba dormida. Qué raro. Porque o la han cambiado o no. la han choleado o la han no sé qué qué, no sé. Ustedes dieron parte a la policía. La policía no vino. La moto no. se la llevaron y no saben quién la sacó. No sé. Es raro. Igualmente tenés toda la razón. Toda la razón de, de estar enojada porque ellos son re, los que nos cuidan. Si uno hace una denuncia, por lo menos venir y decir, esta Vení es, que, es la este moto, la señor. Moto. A ver. Y hay gastos, hay, hay como huellas, no sé. Claro. Decir, porque me... son todas suposiciones. No sabes sí. qué pasó realmente. No, no sé. Hay huella no hay nada, no sé. Y después la dejó entre mi auto y una planta y después caminando acá, comenzó caminando. El tipo se fue que dejó sí. la moto sí. se fue caminando. Sí. Sí. ¿Caminaba sí. derecho o iba cisagueando? Cisagueando, bueno. Ah, entonces estaba borracho, Delfín. Sí, estaba borracho. No era un delincuente. Quizás se hizo bien, ¿no? pues Porque el sí, tipo no, no podía manejar. El tipo evidentemente no podía manejar. Si sí, estaba borracho, e iba sin como vos lo viste. No, no otro... vi, lo vi mi papá, yo, no lo, vi, yo ah. no lo vi. Ya me fui para allá porque tenía mucho miedo, así que me fui para arriba ah, El tipo confió, tal vez que los conocen, porque ustedes son comerciantes, Confió, no, lo dejó ah, ahí. No, pero... no, no los conoce vos el tipo. No, pero vos no sabés la cantidad de gente que te conoce, Delfi. Porque al tener un comercio, te conoce mucha gente a vos. Y además, vos a vos te conocen porque vos trabajás en una radio. Te escucha un montón de gente. está Son... borracho Karin, no pero digo, quizás a vos el tipo te conoce porque te, te escucha en la radio, sabe que vivís ahí, que sos pisano, que vivís ahí por escucharte a vos lo que hizo el tipo, si estaba borracho, para que vos también, viste, tampoco era un delincuente, era un tipo que estaba borracho, pensó dos segundos, no voy a atropellar a nadie, no me voy a matar con la moto, a ver si tengo un accidente, y te dejó la moto ahí. Decía, la policía me puede venir hacia casa a mi casa a tocar timbre, que tengo un local de abajo y tocar timbre, que justo es un timbre, sí. una cortina, que toca timbre y digamos, que digan, es acá la casa, sí, pero hace dos horas lo llamamos y no ven nunca más. No, no, lo de con, la policía para... está re mal, ¿eh? Te comparto sí, con para... vos. Para mí, lo de la policía tomar Y yo, la policía, mamá... Mi mamá, si tenía la se tenía la peste de la policía porque es buena, te haces el caso, a lo que dice la policía... No sé si tengo ley de pero a esto es lo que llamamos, si no viene... Nada. Le digo... Es que no está... Que no hay que denunciarlo porque está haciendo trabajo para... No vino en mi casa, pero... Eh, nada. Mi mamá, si tenía la de la policía, te pasa algo, vos ir a la policía, se si lo estoy a la policía... Y nada y No, pero lo que vos decís, ¿no? De que tu mamá te dice que vos a la policía le, le tenés que hacer caso, pero a la vez la policía también te tiene que hacer caso a vos. Sí. Es sí. decir, es recíproco eso. Vos le haces caso, pero a vos también. Si vos la estás llamando a la policía es porque la necesitas No, estaría bueno saber, ¿no? Un poquito más, eh, ¿quién, quién tomó esa llamada, se fue el 900... No, no, no, digo del otro lado, ¿no? Se fue el 911, porque a veces, es lo que pasa, Delfi? Uno llama, ¿no? Un 911, no es de acá, porque llamó, no a la comisaría, sino que es de otro lado, y... y viste andar a reclamar porque realmente no son de acá, no saben las calles, nada y dijimos en la calle todo, pero ni día ni yo, eh ni yo, el otro día, yo me la el otro día, me levanto tipo sí y me, y media porque fue el día de la madre sí ah, eso fue antes del día de la madre? fue el sábado a la noche fue la caravana, fue la caravana, fue un sábado y después fue domingo sí, sí. Y yo a las... me levanto, a no me estaba de hasta abajo y le ofendí a mamá y había el loco estaba subiendo la moto de mi casa y se fue caminando con la cosa casco y se fue. Sí, estaba borracho. seguro estaba borracho estaba borracho, ¿no? No quería hacer nada y ya te digo, es porque a vos te conocen vos no te... a vos te conocen a mí me pasa siempre uno no sabe la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento entonces este sabe que pisano, pisano, delfina pisano delfina pisano, de todo un poco, de todo un poco piletas pisano acá vive delfina, dijo y fue sí, la moto y después fue comiendo claro se sintió ah. era la casa más segura para dejar la moto si él estaba borracho estaba borracho caminando, no sé mi mamá me asustó que estaba caminando borracho sí no no por eso no, no hizo un, en realidad actuó bien porque uno se asusta pero el tipo actuó bien porque antes de atropellar a alguien te te dejó, dejó la moto en mi casa. claro que sos conocida y ya está pasó por ahí sí. es así sí, bueno ya. Qué susto igual, ¿eh? Yo me hubiera sí, asustado. Igual, sí, yo también me, me asusté y me fui para Dios. No, ni lo vi, chabón. No, claro. Mi mamá salió fui al baño, mi hermana lo vio y, y papá somó Nos tocó la... No, no asomó no, no, no, pero se avisó a la policía. Y yo como al instante que se me la policía yo fui para Dios. Claro. y no me, y no me fui a verlo porque ya me da miedo y ya había que pasó un delito y yo estaba en medio ahí sí. o sea, si me tengo la película en la cabeza de si la la sí. ¿Te, te hiciste la toda, toda la, sí, yo, yo, yo, yo, yo toda la película, y no me fui para arriba y me acá viva y sí no, pero no, fue no, por no. eso, fue por eso porque sí. sabe que que sos vos y se sintió seguro para que nadie le robe la moto que no estaba en condiciones de manejar, Delfi Aparte de esto, yo estoy preocupada, quería contarte. Yo temo que se haya ofendido la salida anterior, temo. La que hicimos nosotras dos la semana pasada, porque el tío Titi no apareció hoy. No, man ¿Eh? no mandó ningún mensaje el tío Titi. Porque, vos digamos, lo, lo gastaste, le dijiste de todo, que, que no, que se deje hinchar y todo eso, y ahora el tío Titi nos manda mensajes. No, dijimos, dijimos que no hincho mucho porque estoy laburada y no, estoy, no puedo contestar mensajes. Dijimos, yo no voy a la madre. Y yo yo digo, ¿dónde voy a hacer saludos? Porque no lo puedo contestar, porque estoy trabajando con alguien y no puedo estar con vos. Entonces pongo en que no puedo ir con nadie porque estoy en un día y no puedo estar en el momento que... Y bueno, y... Y ahora pues, dijimos todo, mi mamá y mi papá dijimos y ahora, um, no me no sabe por qué, eh, está, como, está como un poquito. <coughs> ¿Qué es? ¿Ofendido? ¿Eh? ¿Se ofendió? ¿El tío Titi? Un poquito. Claro, lo, tra lo maltrataste. Yo me di cuenta que lo maltrataste. Entonces yo me estaba preocupada porque siempre te está mandando mensajitos, te está mandando mensajitos. ¿Sí? ¿Dónde está el tío Titi? Ahora, igual, no sé dónde está. Eh... Igual, no sé, sí. él no cumplió la cuarentena. Él salió en todos ¿sí? <risa> No mandes al frente al tío Titi, pues. Ayer, la, la semana pasada le dijiste todo, que se dejen en qué sé yo. Hoy no aparece y ahora lo mandas preso. Con los que no te dieron bolilla, no. La, que no cumplió la cuarentena, tío Titi no, no, no, no, no, no, <ríe> eh, Lo estás gastando, tío Titi que él te sigue a todos la, a todos lados. Sí. Escúchame. ¿Y Johnny? Sí. ¿Consiguió trabajo? Eh, todavía no. Pero vamos, a... ahora está buscando algo. Ahora, en diciembre, ahora en diciembre termina el contrato. Bueno, ese... Ah bien tirando el culo, tirando el culo por todos lados, a ver si hotel es, que, que hotel de Pinamero o barro claro, hay que ver lo que lo que pasa, viste que se abrió sí. la temporada también, eso es una una buena sí, no, no, no me de cuenta porque no hay que ir a la playa porque me da todo asco ay, a vos y la arena que no te gusta la arena sí. tenemos que ir juntas este año a la playa en algún momento con barbijo nos tenemos que juntar e ir a la playa vos llevabas las tortas fritas yo lo llevo yo tengo, yo tengo soy blanca la pasada es que soy blanca no tomo sol, no tomo nada y y yo, yo voy a, ma a la mañana porque mi tía viene aquí a la mañana así como todas las nueve y media de la mañana al tipo sol que te pega al tipo ocho y media del sol que te pega y si te un calor de movimiento miren, vos me te más porque se la la masa porque no me lleve. ¡Claro! A mí sí me gusta esto, y a me, me gusta, me entiende que a mí me gusta, porque si a mí me gustaba, agarraba la malla del de, bol, se la sacaba, y lloraba, y pantallaba, como... <ríe> y diera, no. Ay, ahora nomás, no... ahora mi mamá se contar todo eso, porque es de esto, verdad, esto. ¡Delfi! ¡Delfi! ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Todos, presten atención! ¡Apareció! ¡Apareció el tío Titi! Dios mío. Apareció. Ya es parte de todo un poco. Es la estrella. Siempre te sigue a todos lados. Cada vez te quiero más. Sí. Dice que te va a matar. Bueno, Porque la, mandás, la mandaste al frente. Dice, la voy a matar. Dice el tío Titi. Dios mío acá está el tío Titi bien bravo por el tito, por el tío Titi, genio total que te sigue a todos lados, me encanta bueno, bueno delphi no, hablamos de todo un poco hoy eh voy, voy. ¿Viste? Voy. bueno nos bueno. No, vemos bueno, el otro jueves tengo otro picante para tirar vos y los picantes ponele menos picante a las cosas por favor a bueno, ver bueno no le tiro menos picante bueno no, no, no. Tirá picante que me gusta. Picante. Dale. Vamos las dale. dos con el picante. Dale, dale. <ríe> bueno, Delfi, saludos para todos. Saluda al tío dale. Titi. Mándale saludos al tío dale. Titi. Que no, no se eso, ofenda. Tío, titi. ¡Esa! No, Chao, Delfi! Por Seguramente. Hacele tor torta frita. No, no Chao, nos vemos. Chau, chau. chau hasta el jueves, Delfina Pizano en la tarde del Magazine. Y el tío Titi incluido también. Ya venimos, último tramo de mí.